Esto ha provocado un aumento en el número de habitantes. Pero los recursos son limitados y como no se han tomado decisiones sostenibles en cuanto al cuidado y preservación, han acabado en manos de los bardanos. El empleo existente está dirigido únicamente a especialistas de alto nivel con salarios muy elevados. El resto de puestos de trabajo han sido suplidos por máquinas. Durante este proceso de supresión de empleos, los grupos marginales fueron perdiendo sus derechos básicos, como el acceso a la educación, a la atención médica y a una vivienda digna. En el clan Bosque Vive Ruth, una política expulsada de Novacrunia que aspira a vivir en un mundo sin desigualdad social. ¿Le ayudamos?